¿Sabe qué es lo que pasó? No, sé que venía este auto, este auto... Que se había dado vuelta, el blanco. Sí, venía ella y... Sur, y... qué pasó? Hizo una maniobra mal mal hecha y se chocó con la... Pero impresionante, increíble lo que pasó, la verdad. ¿Cómo, cómo se entiende que se dio vuelta completamente el auto no en la avenida San Martín? No se entiende porque se cruzan, chocan de una esquina, una punta de un vehículo con el otro y se da vuelta. Pero ¿Apenas se toca? Apenas se toca. La señora que conducía el vehículo que se dio vuelta, este, veíamos que... a ah, uno sí, ¿Y él y... cómo está? Él salió bien de ahí, pero la mujer salió con un brazo quebrado. Que era la... ¿Quién era la mujer? La mujer claro. ¿Qué es la situación? Entonces, una sola mujer que fue derivada al hospital central, me dice hospital central, sí. ¿Una quebradura en qué brazo? En el brazo izquierdo, antebrazo. Señora, ¿usted vio algo? ¿Usted, señor, vio algo? No. A ver, sí, sí, sí, sí. Chicos, lo mol ¿los molestamos? ¿Saben no, qué no, pasó? Tengo no, no tengo ganas. Muchas gracias. ¿Usted, señora? No, no. Es... Bueno, no quieren hablar la situación. Sí, pero el muchacho de piernas cortadas y el que la saca la señora del auto. Así ¿La señora que... del auto? ¿Cuál es la señora exactamente la que venía en este auto blanco? Sí, es una persona mayor. Sí. Así que tiene una fractura expuesta en el brazo. Anda ya, ...que ellos te van a informar mejor. Ahora, lo que no sabemos es que, qué es lo que pasó. Ah, acá le vamos a preguntar al señor. Ay, que este, este chico está siempre acá. Hola. Hola, ¿cómo estás? Para, me doy vuelta por acá. Contame qué pasó. <coughs> ¿Qué pasó? Eh, venía el auto blanco... Venía bien la doña pero parecía que se había descompuesto el auto. Y se comió el auto de gris que estaba adelante y tumbó para el otro lado. Y como nadie hacía nada, yo agarré, salí corriendo y la, la abrí la puerta y la saqué de dentro del auto. ¿Viste cuando se dio vuelta? Sí, yo vi cuando se dio vuelta, porque yo estaba ahí todo, vimos acá cuando se dio vuelta el auto. pero nadie Eso fue muy rápido. ¿Y cómo, cómo se entiende que se dio vuelta? Porque se escuchó la frenada y el golpe y se dio vuelta el auto. Y cuando yo fui, llegué, pensé que había chicos adentro del auto, chicos menores, pero no había nadie adentro. Era la señora mayor que estaba sola y estaba mal nomás. Pero sí, yo la... Pena, ¿Y no iban rápido los vehículos? No, no cansé a ver si venían rápido o no, pero sí vi cuando tumbó el auto y vi cuando la señora estaba dentro del auto, da vuelta. La señora que sacaste, ¿cómo estaba? estaba? Estaba mal, estaba mal, porque estaba mal, pero... No sé si fue por el golpe, pero ella me decía que estaba mareada, que no sabía qué le iba a pasar y yo ahí... consciente. Ajá, yo la senté ahí en el medio de la calle y le dije que estaba todo bien, que no se preocupaba, que estaba todo bien. Y ahí empezó a llegar a la gente. ¿Tenía una fractura en qué brazo? La mano neta la tenía tenía la mano quebrada. ¿Y la que conducía quién era? ¿Qué relación? No tenías? sé quién era la chica, pero la tenían ahí recién a la chica. Pero sí, yo la saqué a la chica, mientras que estos estaban todos pajareando. Es la verdad. ¿Quiénes estos decían? Esto, porque estos estaban todos acá. Si la policía ahí van, van y viene, van y vienen, los de tránsito también no había nadie acá. Cuando tienen que estar no están nunca, así. Disculpe, pero tengo cosas. Muchas gracias. Pero yo la saqué a la señora. Espero que esté bien nada más.